Bien, nosotros vamos a dar paso a nuestra sección de entrevistas. Mario Rueda está con nosotros ya en estudio y se encuentra con una invitada especial que nos estarán hablando de un observatorio nacional. Y entre estos puntos que estarán abordando, hay un portal eh, en Internet donde usted podrá conocer de diferentes casos de violencia en la mujer en diferentes regiones de nuestro país. Incluso muchas mujeres víctimas de violencia pueden acudir a este sitio en Internet para hacer sus denuncias. Pero dejemos que nuestra invitada de hoy nos amplíe esto. Adelante, Mario Rueda. ¿Qué tal, Minta? Un gusto siempre a esta hora informarte y claro, sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y recientemente eh, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo USAID junto con otras organizaciones como el Centro de Estudios e Información de la Mujer Multietnica de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, conocida como Huracán, lanzaron el portal, eh, o mejor dicho, el observatorio Voces contra la Violencia, Los Datos Hablan. Ya mencionabas que es para abordar el tema de la violencia hacia las mujeres y es por eso que hoy nos acompaña Berna Dixon quien es precisamente directora de este centro de la Universidad Huracán, a quien le damos la más cordial bienvenida para que nos cuente mayores detalles sobre este observatorio y cuál es el objetivo que ustedes tienen a través de esta nueva iniciativa. Muchas gracias y buenas tardes. Este, el observatorio es una iniciativa entre tres organizaciones podemos decir la universidad huracán a través del centro de Estudio, católica por el, por el derecho a decidir y eh, global community mm. excelente cuéntenos un poco sí acerca de esta iniciativa qué es lo que plantea Aquí. o qué es lo que se busca con este observatorio eh, la página como se ha mencionado es un portal libre estamos diciendo que eh, donde podemos encontrar información sobre femicidio en eh, violencia sexual este, eh, muerte materna y hemos incluido otra parte que estamos diciendo son otras formas de violencia Esta, eh, la, el portal se alimenta de, de datos del, del estado información sobre muerte materna sobre violencia sexual este, sobre el femicidio los que los que ocurren en los que eh, salen de, por los medios por los medios eh, pero también tiene un espacio donde la población puede también denunciar. Y eso creo que es lo importante para nosotras, este, que la propia población puede, tiene, tenga el acceso y que puede denunciar este, este. El objetivo para nosotras de este es que eh, estamos tratando de humanizar los datos que vemos en este portal. O sea, y precisamente... Darle rostro... Este, darle rostro, darle nombre a estos datos. Y precisamente este tema de los datos, usted mencionaba de que se estarán alimentando de los datos oficiales que ofrecen instituciones, pero entre las organizaciones feministas y, por ejemplo, la Policía Nacional y la Comisaría de la Mujer, existen grandes diferencias con respecto al tema de los femicidios. ¿Ustedes cuántos, por ejemplo, en 2015, cuántos casos contabilizaron a organizaciones feministas de estos casos y cómo estarían llevando esa relación con el gobierno? Mire, yo creo que es, ese es uno de los retos que plantea este, este sitio eh, sin embargo creo que es parte de la alianza también que tenemos que hacer, Por el, probablemente el sitio está planteado entre tres organizaciones, la idea es que nosotras podemos con, continuar construyendo alianzas con las otras instituciones, organizaciones este, la, como, la, las mujeres de las comunidades que al final nos van a alimentar este, esta base, no es nada fácil Sí, sí hay problemas para tener acceso a los datos, pero creemos que es necesario. Es necesario y, y cuando, cuando tengamos la oportunidad de ver la, la información, vamos a ver que estos datos eh, es necesario El problema de la violencia no es ningún secreto. El femicidio no es ningún secreto. Cuando la población, cuando podemos eh, Tener acceso a esta información, vamos a ver eh, en qué, el índice en qué en qué estado está, cómo va aumentando, esto va en aumento, no, no, no va decreciendo. Y entonces estos datos para nosotras pueden servir para tomar decisiones dónde el Estado, donde en, el, en nuestro caso los gobiernos regionales, los gobiernos territoriales tienen que poner énfasis para este, aprobar políticas públicas hacia este problema. Excelente, entonces la invitación sería para las personas, la población en general, las mujeres, ¿cuál es ese portal que tienen que visitar si usted conoce de un caso de violencia hacia las mujeres para reportarlo? Es el, el, el, el, el, el, el observatorio y vamos a verlo, voces, este, veces.org. Este, lo, la, los, la, los datos hablan. Entonces, voces.rg.ni, eh, entramos ahí y está el, el espacio para poder este, hacer las denuncias. Después, este, cada una de las organizaciones católicas, este, Huracán, tenemos que eh, dar seguimiento a esos datos para poder este, asegurar que, que sí son datos fiables, confiables, antes de, lo, de colocarlo en el, en el sitio. Excelente, muchísimas gracias a doña Berna Dixon, ella es directora del Centro de Estudios y Formación de la Mujer Multietnica de la Universidad Huracán de la Costa Caribe, a quien le damos muchísimas gracias por habernos acompañado para contarnos acerca de este nuevo portal que estará, obviamente es un observatorio de violencia hacia las mujeres eh, los datos hablan, algo muy importante teniendo en cuenta que cada año el número de femicidios y violencia hacia las féminas ven aumento, este es un nuevo espacio donde las mujeres pueden denunciar los casos para que las autoridades también busquen una solución o por lo menos se condene a los culpables. De esta manera llegamos al final de esta entrevista. Ahora continuamos con Aminta Ramírez. Adelante. Muchísimas gracias, Mario Rueda, y a nuestra invitada definitivamente que viene a llenar ese espacio vacío que existía. Se pueden encontrar de repente en diferentes webs datos, pero no quizás tan actualizados, de muchos años atrás. De hecho, en este año se han registrado ya 12 casos de femicidios y solo dos de los victimarios han sido capturados. Vamos a irnos a una breve pausa comercial. Ya regresamos con más de NotiVoz.